Buenas tardes, acabamos de terminar el Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha determinado, ha fijado los objetivos individualizados de déficit y de deuda para las comunidades autónomas. Es un consejo preceptivo en la aplicación de la ley de estabilidad que precede a que mañana el Consejo de Ministros aprobará esos objetivos y eh, a continuación del Consejo de Ministros celebraremos también una comisión delegada del Gobierno de Presuntos Económicos eh, para que efectivamente eh, todas eh, las consecuencias de la aprobación definitiva de los objetivos pues, pueda materializarse eh, en la financiación de nuestras comunidades autónomas. También el Consejo de Ministros mañana aprobará los endeudamientos eh, relativos a las comunidades eh, que no están acogidas al Fondo de Liquidez Autonómica, al FLA, de manera que eh, con la movilización de los recursos del Fondo de Liquidez Autonómica y eh, ya autorizados los endeudamientos eh, de las comunidades en su conjunto, adaptándolos a los nuevos objetivos de déficit, pues los últimos días de año eh, podamos pagar, entre lo que han sido estos mecanismos y los propios de las comunidades autónomas, a los proveedores de los grandes servicios públicos, educación, sanidad y protección social, y de no se produzcan demora en los plazos de pago a proveedores. Este es el contenido, por tanto, el Consejo ha ido bien, como están yendo todos los encuentros con las comunidades autónomas en, este, en esta nueva legislatura, ha ido muy fluido. Y luego, por supuesto, pues también ya con la expectativa creada por la próxima conferencia de presidentes. Ya la, todas las comunidades conocen las consecuencias de la aprobación en el Congreso y en el Senado de los nuevos objetivos de, de déficit para las comunidades autónomas del año 2016, del año 2017, y por tanto también conocen pues, la, lo que es la movilización de recursos para el conjunto del 2016 en términos de los mecanismos especiales de financiación, el Fondo de Liquidez Autonómica y lo que está facilitando este fondo en términos no solo de pago a proveedores sino también de reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas. Las cifras las tienen ahí, las ya se les ha facilitado, por tanto pues sí... Si ¿Tienen alguna pregunta, alguna cuestión? Pues con mucho gusto. Sí, ministro, ministro, quería quería preguntarle a la salida a algún consejero, especialmente el consejero de, de Castilla-La Mancha, ha insistido en esa idea de... Cierto chantaje por no haberles facilitado esa información de los anticipos a cuenta para poder elaborar los, los presupuestos. Me gustaría saber cuál es la, la posición del Gobierno, si está condicionado esto a buscar una forma de presión para que puedan tener el apoyo de las comunidades del Partido Socialista y del PSOE a apoyar los presupuestos del Gobierno. Gracias. Seguro que el consejero no ha utilizado ese término, vamos, o sea, hay que decir, no. Seguro. Una especie de chantaje, ha dicho. No, bueno, ya, eso... eso será un término coloquial, estoy convencido de que no lo, no lo va a utilizar porque no es apropiado. La situación en la que estamos es que es eh, imposible que el gobierno facilite lo que no tiene. Los presupuestos generales del Estado son los que habilitan al gobierno a determinar cuál es la previsión de los ingresos tributarios que corresponden a la financiación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Sin la existencia, no digo ya la aprobación, sin la existencia de un proyecto de presupuestos generales del Estado, pues que no se puede facilitar nada. Eso es así. Que se puede? Aventurar, especular, prever, pronosticar de una manera... Pero es lo que, eso es lo que no puede hacer el Gobierno. El gobierno tiene que facilitar certezas, no especulaciones. Por tanto, eh, necesitamos unos presupuestos generales del Estado. Y además, yo estoy convencido de que vamos a tener, eh, más pronto que tarde, unos presupuestos generales del Estado. Y por tanto, eso es eh, cuando van a conocer las comunidades autónomas lo que son los anticipos a cuenta del actual sistema de financiación. Ministro, un par de cuestiones. Sobre... Hmm sobre las nuevas cantidades de financiación que van a recibir las comunidades autónomas a cuenta de, del FLA eh, dos precisiones. Le he entendido que mañana habrá una comisión delegada después del Consejo de Ministros. No sé si hoy también ha habido alguna para... sí bueno si nos, Me gustaría que si nos puede explicar un poco cuáles son las cantidades mmm, que, de las que estamos hablando pues a cuenta de lo que ya, ya conocemos como extra FLA o ampliación de los objetivos. Si nos puede aclarar un poco cuáles son las cantidades y, por, y mmm, supongo que, lo, que la comisión delegada de mañana es para, para aprobar una de las dos partes. Bueno, si nos puede aclarar este procedimiento porque, bueno, porque tengo un poco de confusión. Y luego otra cuestión que no tiene que ver con la reunión de hoy del Consejo. Yo quería preguntarle sobre la previsión de, de reclamaciones por parte de usuarios mmm, a cuenta de la sentencia del Tribunal Europeo sobre cláusula suelo. Me gustaría saber si usted sería partidario de arbitrar un mecanismo de resolución extrajudicial que permitiera um, agilizar eh, todas estas reclamaciones y que fueran más baratas para los, para los usuarios, que es lo que plantea tanto la oposición del PSOE como um, las organizaciones de usuarios. Si usted vería bien arbitrar un mecanismo de ese tipo. Gracias. Bueno, yo, no me corresponde pronunciarme en eh, ningún sentido esta tarde eh, sobre este asunto. Y volviendo a, a los procedimientos de aprobación de los mecanismos especiales de financiación de las comunidades autónomas, decirles que esta mañana lo que hemos celebrado es una comisión delegada del gobierno para asuntos económicos en donde hemos eh, distribuido el llamado extra flan, que es el fla sobrante no utilizado puesto que una parte de las comunidades autónomas han, han decidido durante el año 2016 pues no eh, acogerse a esos mecanismos. La cifra total eh, de lo que hemos aprobado esta mañana es de 1.638 millones de euros ¿eh? Pero esa no está aprobada, esa no es la cifra, sino lo importante es la distribución de esa cifra. Ese es el sobrante, quiere decirle, en el sentido de no utilizado por las comunidades autónomas que sí decidieron en sus consejos de gobierno acogerse a FLA y, por tanto, también cumplir las condiciones relativas a, a estar dentro de ese sistema. Entonces, ahí, a partir de ello, las cifras se las, se las tienen o las vamos a distribuir, porque es el de los 1.638,85, eh, le corresponde a la comunidad valenciana 524,58, a Cataluña eh, 415,50, a Andalucía 169,87, a Baleares 117,8, eh, a, a Murcia 126,38, a Extremadura 105,44, eh, eh, Castilla-La Mancha 56,94, eh, Cantabria 43,41 y Aragón 78,90. Eh, Lo que haces es con este sobrante del FLA, financias la desviación de déficit del año 2015, que hasta ahora no estaba cubierta, no estaba financiada. Eso es lo que hace con este mecanismo y lo que hemos aprobado. Y a partir de ahí, también, hemos aprobado esta mañana el Fondo de Ordenación a las Entidades Locales, por valor de 119,80 millones de euros y esos son 26 millones para atender vencimiento de préstamos formalizados con entidades de crédito, 4,42 millones para atender las anualidades de retenciones, 0,32 millones para atender la financiación de los saldos que deben reintegrar determinados ayuntamientos y 88,08 millones de euros para atender la ejecución. ...de sentencias eh, judiciales. Este... Esto corresponde a... ¿cuántos ayuntamientos? 44 ayuntamientos se han acogido... ...a, a, esta, a este fondo de ordenación. Y ya a partir de mañana... Es decir, ...estamos cumpliendo formalmente. ¿no? Es decir, yo entiendo que los mecanismos... ...pues tampoco sean conocidos. ¿no? Ese es el sentido ¿no? también de que tengamos estos encuentros... ...con los medios de comunicación explicarlos Y lo que establece la ley de estabilidad es que eh, cuando eh, las Cortes, eh, ya pasado por Congreso y Senado, recuerdo que el Senado tiene capacidad de rechazar eh, la propuesta de objetivos, de acuerdo con la ley de estabilidad del año 12. Pero vamos, el Senado, eh, lejos de rechazar, ah, lo aprobó con el 85% de los votos a favor. ¿no? Nunca se había registrado tanto voto a favor eh, de los objetivos que inicialmente eh, son propuestos por el Gobierno, aprobados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y a, a, a continuación Consejo de Ministros y, y enviado a los Cortes Generales donde se producen estas votaciones. Nunca en la historia de la democracia se había recibido tanto apoyo. En el Congreso recuerdo que recibió el apoyo de 251 votos a favor. O sea, nunca, ninguna mayoría absoluta, eh, había alcanzado el semejante nivel de acuerdo en una cuestión que es el primer paso para la elaboración de los presupuestos eh, generales del Estado ¿no? y la correcta financiación de nuestras comunidades autónomas. de mañana, una vez que ya eh, hemos realizado el Consejo de Política Fiscal esta tarde, mañana eh, propondré el Evo eh, la, indi, la individualización de los la de los objetivos, ¿no? la adjudicación a cada comunidad autónoma de los objetivos de, de, de déficit y de deuda. El Consejo de Ministros lo aprueba y a partir de ello celebramos una comisión delegada que también lo que hace eh, es eh, aprobar a su vez la distribución de eh, lo que van a ser eh, la aplicación del de, eh, FLA correspondiente en este caso a la corrección del del objetivo de déficit de este año, del año 2016, que recuerdan que inicialmente era del 0,3 al 0,7, y lo que hace es eh, llevarlo a cada territorio del FLA. ¿Mm? Y esto es lo que llevamos también, y las cifras también se les facilitarán para que vean cada, que lo que va a partir de ello suponer cada territorio, pero bueno, son las que se derivan de su posición en, la, en, la, en el Fondo de liquidez Autonómica. Destacarle que... Además, eh, el FLA lo que está haciendo, además de financiar los proveedores directos de los servicios públicos, lo que está haciendo el FLA es reestructurar la deuda de las comunidades acogidas a ese FLA. Es decir, la deuda frente eh, a terceros, frente a bancos, frente a intermediarios financieros. Entonces, el vencimiento de esa deuda eh, es lo que eh, se paga con el FLA. Eh, se amortiza con el FLA. Y por tanto, eh, lo que queda es una nueva deuda de la comunidad autónoma con el Estado. Eh, este, en este año, a tipos de interés del 0,8. Muchísimo más ventajosa lo que estás haciendo es una gran operación de reestructuración de deuda. De deuda frente a terceros. ¿Mm? Por tanto, es, eso es lo que eh, hemos estado estableciendo, avanzando estos años, en ese fondo de liquidez autonómica que insisto en la idea de que significa no solo eh, el atender sin demora a los proveedores, que ya es en sí mismo ¿no? un gran valor, pero es que además está reestructurando la deuda y por tanto está favoreciendo la financiación eh, de las comunidades autónomas. O dirán, la tiene con el Estado, sí pero no es lo mismo que tenerla con terceros en primer lugar, y después lo tiene con el Estado, el año pasado a tipo cero este año a tipo 0,8. Con lo cual tiene una gran ventaja respecto de las deudas que pueden ustedes considerar que están amortizándose. Sí, eh, ministro. Eh, no sé si nos puede dar, aparte de todas estas cifras, una estimación, ahora que estamos ya a final de diciembre, de cuánto dinero habrá supuesto 2016 en sí. fondos de financiación para todas las comunidades autónomas sí, sí, sí, sí. y FLA finalmente, si se plantea el Ministerio en algún momento volver a aplicar una política de tipo cero en el FLA, como han venido reclamando algunas autonomías de cara a 2017, y si la intención del Ministerio para 2017 es mantener el actual sistema de, de préstamos estatales o si incentiva a las a comunidades autónomas a que salgan a los mercados y poder reducir, esa, esa exposición eh, crediticia del, del gobierno. Gracias. No, no, en primer lugar, el, el gobierno entiende que debe salir al mercado cuando estés en condiciones de salir al mercado. No, no, no para pagar eh, un extra tipo de interés. Es decir, por tanto, eh, antes que eso eh, debemos hacer lo que estamos haciendo, abaratar. ...la financiación en el mercado de las comunidades autónomas... ...que en sí mismas, pues eh, digamos, pagarían unos tipos de interés superiores... Y por tanto estamos abaratando la financiación de los servicios públicos de España. Esto es lo que estamos consiguiendo con estos mecanismos. Ahora, a medida que eh, lo que estamos haciendo es un programa... ...hemos hablado de objetivos de, eh, de déficit actualizando el 16, objetivos 17... Objetivos 18 y Objetivo 19. Objetivo 19 es cuando las comunidades autónomas llegan a cero, llegan a equilibrio presupuestario. Y por tanto, eso, en esos momentos es evidente que esas comunidades autónomas, su gran mayoría, pues estarán en condiciones perfectamente de ir a mercado, puesto que lo que va a valorar el mercado es que están en equilibrio presupuestario y en equilibrio sostenido. La cifra... Total. Sí, muchas gracias, señor ministro. La cifra total de movilización de recursos entre el Fondo de Facilidad Financiera y el FLA, que es el Fondo de Compartimento, lo que fundamentalmente se refiere a la financiación de comunidades autónomas global del año 16, alcanza el volumen de 31.502,86 millones de euros donde quedan incluidos los 2.909 millones de euros que mañana aprobaremos como consecuencia de la redefinición del objetivo de déficit del 0,3 al 0,7. 31.502,86. Y el tipo de interés aplicado, que antes no se lo he descrito, eh, por parte de, del Tesoro, ¿no? frente a, a la comunidad autónoma, es el mismo en el que como media está colocando el Tesoro este año. O sea, que es decir, por tanto, lo único que hace es como si eh, hubiera un tesoro común y, y el coste medio del tesoro común que está emitiendo pues fuera trasladado a los agentes donde participa en ese tesoro común, que sería la Administración General del Estado y la propia comunidad autónoma, que es como hay que entender el Estado de las Autonomías en España. Bueno, sí. Estamos muy pedagógicos esta tarde, <risa> pero la, la responsabilidad es suya. ¿eh? No, no. veremos sí. segundo. Gracias, gracias ministro. Ha habido algunas comunidades, como es el caso de Cataluña, que se han manifestado a favor del déficit asimétrico y al parecer durante la reunión han aparecido unas tablas de la AIREF donde también se manifiesta a favor de, del déficit asimétrico. Y me gustaría saber cuál es la posición del gobierno en esta cuestión, habida cuenta que hay otras comunidades que no están de acuerdo con, con este tema. Gracias. No, la posición del gobierno eh, la tiene clarísima, ¿no? Estamos proponiendo el mismo objetivo de déficit para todas y lo estamos haciendo también, si me permite la expresión, por un sentido práctico de la política, ¿no? Fíjense la velocidad a la que hemos llevado adelante todo el mecanismo para poder pagar a final de año, actualizando los objetivos de déficit y demás, ¿no? pues pongase en el caso de que hubiéramos tenido una discusión, un planteamiento de déficit asimétrico. Vamos, no sé si, si nos llevaría a otro, a otro escenario ¿eh? completamente diferente. Ya, ya aplicamos en la décima legislatura, en el año 2013, ¿se acuerda? La propuesta del gobierno y la aplicación fue déficit asimétrico. Ya hemos tenido una primera experiencia, que no valoro ahora. ¿eh? Luego hemos vuelto al déficit eh, ...común y ahora estamos en el déficit común, por eso. Y pues bienvenida a la propuesta del la AIREF, pues, bueno, como, todo, como todo este tipo de propuestas, porque son interesantes, llevan eh, muchas consideraciones para que en un futuro eh, efectivamente pues, se puedan plantear todas estas cuestiones. Pero lo que hace falta es que estemos ya en un futuro cercano de equilibrio presupuestario, ¿eh? Entonces, en vez de cuando estemos en equilibrio presupuestario, todas las comunidades autónomas verá cómo da igual. Da <ríe> igual, porque realmente, eh, ¿qué más da? No? En el sentido si, si eh, la propuesta de objetivo es cero. Perdón, sí. Ministro, quería... Aclarar, de los datos que ha dado, si he entendido bien, ahora en estos, en estos dos días el Gobierno ha aprobado repartir entre las comunidades 2.900 para financiar el nuevo objetivo de déficit, 2.900 millones, a los que se sumarían 1.638 del extrafla. Es. O sea, En total son, ¿se acuerdan? 1.538 y a lo que se suman los 119 de las entidades locales. Uh -huh. ¿Y cuándo se van? Ahora se aprueba, ¿cuándo lo van a recibir las comunidades? No, vale. Eh, vamos a pagar las facturas, porque esto es no es exactamente que lo reciban las comunidades, sino que se paga eh, en lo que es ese sistema de, de, de pago directo a proveedores y eh, eso será ya pues, a, a partir de mañana, cuando ya esté todo aprobado formalmente, de ahí viene que lo apruebe el Consejo de Ministros, la Comisión Delegada y por tanto, a partir ya de la próxima semana, pues se podrá abonar. Y hay comunidades autónomas, bastante comunidades autónomas, que han estado cargando las facturas en el sistema. Y por tanto, eh, todo ello va a permitir que durante los próximos días, pues vayamos efectivamente haciendo los abonos. No sé si la secretaria General quiere decir alguna cosa al respecto. Eh, la plataforma de pagos está abierta hasta el día 26, en el que las comunidades autónomas podrán cargar facturas y hemos habilitado un sistema para que puedan estar efectivos los pagos eh, como muy tarde, el 31 de diciembre, apurando mucho los plazos y con mucho esfuerzo por parte de todas las partes implicadas. ¿Una cuestión más? Pues nada, Gracias. Bueno, y feliz Navidad, señor.